Desafiando la Naturaleza, el deporte al límite. Hola, soy Maí Garro, soy de Concepción del Uruguay. Te invito a que te sumes al entrenamiento conmigo eh, por la orilla del río Uruguay. El trabajo de hoy deben ser unos 8 kilómetros, más o menos, aproximadamente. Y remaremos, bueno, estaré arriba del bote una hora, más o menos. La verdad que el río Uruguay en Concepción del Uruguay nos ofrece muchas posibilidades. Cuando el clima acompaña podemos salir todos los días para un, para un lugar distinto y a mí eso me, me encanta porque eh, cambias de paisaje, cambias de lugar, creo que esa diversidad a mí, personalmente, ahora que he remado en muchísimos lugares de, de la provincia, del país y demás, eh, esas posibilidades no se encuentran en todos lados, hay lugares en los que siempre salís para el mismo lado. Uno trata de, de hacer las dos cosas ¿no? en el entrenamiento, porque eh, también eh, la cabeza y, y todo lo psicológico y el poder disfrutar de lo que uno hace, eh, también suma y, digamos, y hace al bienestar personal, sobre todo pensándolo en... en en que por ahí este es mi trabajo, yo lo salgo todos los días, entreno todos los días y en cierta forma a largo plazo te termina saturando el deporte. Entonces ya algo que empezaste porque te gustaba, porque disfrutás, disfrutás remar, disfrutás el río, el agua, la tranquilidad, eh, pasás a no querer hacerlo más. Eh, yo personalmente eh, en algún momento de, de mi vida eh, me planteé eso, o sea, poder entrenar, poder competir, hacerlo bien, pero a su vez disfrutar. Este fue mi entrenamiento por el día de la fecha, espero que hayan disfrutado del río Uruguay tanto como yo.